La conflictividad social en el país ha aumentado con cada año, afectando dentro de otros aspectos el ámbito político, social, económico y, en general, el desarrollo de nuestra nación. Para entender la conflictividad social y atender este problema que impacta a las instituciones del Estado, organizaciones públicas, privadas, inversionistas, internacionales y comunitarias en el país, es necesario contar con información adecuada que ayude a tener una visión amplia de su alcance territorial, generadores, actores involucrados e intensidad de la misma. Ante la necesidad de buscar soluciones a la conflictividad social y de satisfacer la demanda de información clave, rápida, objetiva y estratégica, el equipo de Acuerdos y Soluciones S.A. desarrolló el Sistema de Análisis de la Conflictividad Social SACS. El Sistema de Análisis de la Conflictividad Social está integrado por un equipo multidisciplinario, una plataforma digital, diferentes herramientas, metodologías y conocimientos vinculados a la temática de la conflictividad social, respaldado con más de 30 años de experiencia en el ámbito público, privado y comunitario. A requerimiento de los interesados, los equipos de trabajo SACS generan informes específicos sobre un determinado tema de interés relacionado con la conflictividad social. SACS provee información para la toma de decisiones acertadas. Es un sistema de información y análisis orientado hacia funcionarios públicos, gobiernos municipales, empresas privadas, académicos, cooperación internacional, cuerpo diplomático, organizaciones sociales y comunidades interesados en conocer la conflictividad y la realidad social de Guatemala para la búsqueda de soluciones de largo plazo. Del sistema de análisis se desprende SACS Data, una plataforma tecnológica multifuncional de información estratégica y de análisis, que se desarrolló partiendo de la necesidad de diseñar una herramienta, que además de facilitar el análisis de datos de la conflictividad social, también lo hiciera de una manera gráfica y sencilla. SACS Data permite la toma de decisiones efectivas orientadas hacia proyectos públicos, privados, de cooperación internacional y academia. Es una herramienta tecnológica que tiene como objetivo ser un referente para la generación y procesamiento de información eficaz sobre la conflictividad social, ofreciendo una visión amplia y profunda sobre los elementos que la componen de una manera sencilla, objetiva, útil pero sobre todo sustancial. La herramienta provee una radiografía confiable, objetiva y cuenta con un monitoreo diario de acciones de conflictividad social. Posee una matriz permanentemente actualizada con más de 156.000 datos que genera cinco informes estratégicos. Estas características la hacen una herramienta única y eficaz para el análisis de información. A través de los informes dinámicos se abordan cinco temas clave. GENERADORES DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL ¿Qué genera las acciones de conflictividad social? ¿Han sido pacíficas o violentas? ¿A cuáles instituciones compete la problemática? Geografía de la conflictividad social, muestra la ubicación geográfica de las acciones de la conflictividad social, contiene gráficas con una cantidad de acciones por municipio, departamento y a nivel nacional. Tipos de acciones de la conflictividad social, expone el comportamiento de las acciones de conflictividad social y una comparativa interanual de quienes organizan las acciones y la intensidad de estas desde el año 2012 hasta la fecha. Actores involucrados en la conflictividad social. ¿Quiénes participan en la conflictividad social? ¿En dónde tienen incidencia? SACS Data presenta la tendencia de las acciones y el comportamiento interanual. Sectores afectados por la conflictividad social. Hace referencia sobre cómo, quiénes y en dónde son afectados los sectores privados y públicos del país. Además de estos informes, el SACS ofrece otros servicios como informes semanales e investigaciones y análisis multidimensionales de conflictos sociales de acuerdo con las necesidades de cada cliente. SAX: analítica, analítica y acción. acción.